Hola, ¿cómo están? En el video siguiente vamos a hablar de algo que tiene que ver con la técnica del estudiante. Lo que yo he dado a llamar técnica del estudiante, pero seguramente este, otros ya han hablado de esto. Una serie de consejos para, para ser un estudiante, ¿no? Para ser un buen estudiante o simplemente para convertirse en un estudiante. Bueno, eh, de lo que quería hablar ahora era... ...de algo que he llamado la paradoja del mago. La paradoja del mago. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Es bien sencillo. Una de las primeras cosas que un mago tiene que aprender... Para ser un mago Es que la magia Como algo irracional Algo fuera de lo normal Fuera de lo comprensible Como algo Prácticamente milagroso Que ocurre eh, Sin explicación racional No existe El mago tiene que entender Inmediatamente que la magia En ese sentido no existe Vamos a pensar que un mago Cree que existe la magia como algo, como una excepción a las reglas de la naturaleza. Entonces, quiere sacar un conejo de la galera. Y dice, bueno, yo soy un mago. Entonces, si estoy vestido de mago y soy un mago y tengo mi varita mágica. Y si yo golpeo en el borde de la galera, eh, voy a sacar un conejo. Y él cree que la magia ocurre. ¿no? y cree que no necesita poner un conejo adentro de la galera otras personas le dicen, nada tenés que poner un conejo antes de, adentro de la galera para poderlo sacar o... y él dice, no, no, yo hago magia de verdad, yo no hago trucos ¿Sí? llega el día de la presentación y el mago golpea con su varita el borde de la galera mete la mano y no saca nada, porque el conejo no está allí no porque él no arregló el no arregló el truco mágico. Él simplemente creyó en la magia. Entonces no puede hacer magia. Porque de hecho no tiene el truco para hacerlo. Bien. De la misma manera. El estudiante tiene que darse cuenta de que ser estudiante no es algo mágico. No es simplemente eh, ponerse a leer. No. Hay que leer y hay que interesarse. Hay que tratar de encontrar la belleza en lo que uno está estudiando. Porque si uno simplemente lee, eh, lee, y no se da cuenta de ni siquiera de lo que está leyendo. Y puede dedicar mucho tiempo a hacerlo y sin embargo no le va a rendir. ¿Mm? Así que hay una técnica para estudiar. Hay muchas técnicas para estudiar. Pero hay que ser consciente de que no alcanza con considerarse o con dedicar un poco de tiempo. No, no, no. Hay que hacer las cosas correctamente. Tener los materiales de manera prolija, tener buenos apuntes... Tener un buen relacionamiento con el profesor, preguntar en clase. Todas esas cosas hacen a la técnica de ser estudiante. Entonces, lo primero es que uno tiene que saber que tiene que asumirse a uno mismo como estudiante. Y saber que no alcanza con decirse a uno mismo que es estudiante. No, no. Hay que hacer cosas. Hay que moverse. ¿Mm? Y hay algo más. Ese es el primer paso. Y ahora vamos a un segundo paso. El segundo paso es ni siquiera reconocerse como estudiante, es simplemente serlo. Entonces, eh, ya ni siquiera uno lee para aprender, uno lee por gusto, por ganas, uno lee porque es algo hermoso, uno estudia, pero ya ni siquiera le llama estudio, ya le llama leer, le llama enterarse. Pero para eso hay que hacer unos cambios de hábito que son muy difíciles de lograr. En vez de llegar a casa y ponerse a mirar una serie, agarrar un libro. En vez de llegar a casa y, no sé, ponerse con el celular, agarrar un libro. ¿Mm? Y si está relacionado con lo que estamos estudiando, muchísimo mejor. El profesor está dando Divina Comedia, vamos a leer un poco de la Divina Comedia. El profesor está dando Romancero, vamos a leer algunos romances. ¿Mm? Y ya al día de mañana yo ya sé con qué me voy a encontrar en la clase y ya tengo una ventaja con respecto a los cursos. Si uno lo, siempre lo piensa como algo secundario, siempre va a ser algo secundario. Las cosas son en la medida de la importancia que nosotros le damos.